Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Mali, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo no voy Bienvenida. a estar bien con la primavera? <ríe> sí, tal cual, una tarde divina. Bueno, eh, un honor tenerte con nosotros en este ciclo de charlas Camino del Alma. Eh, siempre arrancamos este ciclo de charlas con una pregunta que en este caso lo vamos a dejar para el final como la cereza sobre el postre, así que bueno, esta pregunta la dejamos ahí incógnita, que es, ¿qué quería hacer mal y Vitali cuando era niña? Pero lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, de costadito, y, y bueno, entonces vamos a arrancar con este tema, ¿no? Que se habla hace poco, porque todas las investigaciones y todo lo que se está hablando de este tema no es de hace mucho tiempo, ¿o no? No, la verdad que no. Eh, Mira, como es la continuación de la ley de relatividad de Einstein, en realidad es cuando Einstein empezó a hablar de la de relatividad, ¿no? Ahí sí. arrancó con esto de hablar de que el tiempo es relativo al observador. Uh -huh. Pero yo debo haber visto a Garnier hace unos 10, 15 años hablando, a Jean-Pierre Garnier hablando del desdoblamiento, pero no había una aplicación práctica. Lo que sí sé es que cada persona que escuchó hablar de la ley de desdoblamiento, ya solo el nombre... Genera como una vibra, genera como un resonar, Rada. un interés, sí, sí, sí. Algo, algo que tiene que ver con algo que ya sabemos, pero no sabemos bien qué es, porque tiene que ver con eso, ¿sí? Ajá. ¿Y qué es? Si te preguntan, ¿qué es el desdoblamiento del tiempo? y alguien que no sabe nada, como yo, que digo, a ver, quiero aprender de alguien que sabe un montón. <risa> en realidad es algo que ya sabemos, eh, tiene un nombre más exótico de lo que realmente es, porque es algo uh -huh. totalmente natural, porque digamos que el tiempo existe solo si existe un observador del tiempo, uh -huh. un observador de experiencias en el espacio-tiempo. O sea, si existe un transcurrir de una experiencia observable, o que yo estoy observando algo que pasa, ¿Sí? ahí hago existir el tiempo como concepto. ¿no? Entonces, tiene que ver con el, la relación que hay. ¿no? entre el observador y lo observado. Ese transcurrir, que llamamos tiempo, es el, sí. el, digamos, el resultado de eso. Entonces, justamente la ley de desdoblamiento del tiempo tiene que ver con una separación. La separación de qué, ¿Qué es lo que se separa. El observador del tiempo. Es la división de la percepción del tiempo. Ajá. Entonces decís, pero cómo, ¿cómo puede ser que haya una... estoy eh, esquizofrénica, somos varios sí, sí, observando sí, tal el cual. tiempo. Sí. Y sí, es así, somos varios observando el tiempo. Soy yo misma en distintos espacios-tiempo, observando Muy lo que transcurre en distintas dimensiones de realidad. Y entonces, al en simultáneo que yo hablo con vos, estoy al mismo tiempo observando otras realidades, pero no siempre las observo conscientemente. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, sí. si, si yo mientras hablo con vos, este, en el fondo hay sonidos o ruidos chicos jugando, pero yo de repente mi atención la saco de lo que me estás diciendo y la pongo en, en describir sonidos de fondo, yo ya estoy poniendo mi atención en percibir eh, otra, otro fenómeno, ¿no? Sí. Bueno, esto es, va mi atención consciente de un lado a otro, pero ¿qué pasa con tu digestión, por ejemplo? Mientras estás hablando conmigo no sos consciente de tu digestión. Es verdad, pero es, sí. Pero sin embargo, alguien, algo la tiene que estar observando, porque si no, no puedes estar haciendo la digestión. ¿Quién lo organiza? ¿Quién es el director de orquesta? Y lo mismo pasa con la respiración. Y lo mismo pasa con la autoorganización, digamos, de tu homeostasis. O sea todo lo que tiene que ver con tu proceso vital, algo le está organizando y no sos vos conscientemente. Entonces debe ser que estamos en distintos espacios-tiempo, en distintas dimensiones, observando distintas realidades y organizándolas o estructurándolas para podernos mantener vivos en relación con el entorno, ¿no? Claro. Es como o sea, bastante lógico. Entonces, ¿cómo? Sí, es como nosotros mismos somos nosotros mismos en distintos eh, espacio tiempo vamos a decir, sería algo así. Sí. Sí, entonces la ley de desdoblamiento del tiempo es la, la ley es una teoría desarrollada por Jean-Pierre Garnier, que, sí. está, que tiene peer Review, o sea, otros científicos ya avalaron esta teoría y salió en, en la revista más importante de física así en Estados Unidos y... y... Y bueno, tiene que ver con algunas ecuaciones que Garnier resuelve, más allá de las que ya había resuelto Einstein, y descubre una constante antigravitatoria, no la vamos a traer a, acá porque no soy científica y no, no va a sumar mucho ahora, pero uh -huh. básicamente lo que descubre es que nosotros eh, observamos la realidad, o tenemos esta división de percepción de realidades en distintas dimensiones espaciotemporales, ¿sí?, y que algunas somos conscientes y otras no somos conscientes que están sucediendo. Entonces vos decís, y bueno, ¿y para qué sirve esto al hombre? Qué ¿Qué Esa es la pregunta mí? que viene. ¿Para qué sirve ser consciente de este desdoblamiento? mira si yo ahora te digo, eh, por ejemplo... Eh, si vos tuvieras que decirme, yo estoy oliendo ahora que están haciendo un brownie acá, que tengo muchas ganas de comérmelo. Sí. Bueno, y yo te digo, <risa> hace 30 años, ¿no? Hace 20 años, te digo, necesito la receta del brownie. Entonces, ¿a dónde la vas a ir a buscar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Paso, les pregunto a los que están ahí mirando, que hay varias. Claro, eh, sí, sí, sí. ¿qué, ¿A dónde van a ir a buscar la receta? ¿Dónde la buscamos? ¿De un libro o sea, de, de Cocina, de Doña Petrona, de Chichita de Arquia? No sé cuántos sabían no tenía la onda que tiene ahora. Sí, tal cual. a buscar a los distintos. Sí, pero ¿y a dónde más? Le llamaba a la vecina, le decía, che, sí, me pasé a la receta de esa torta de manzana que me encantó. O por ejemplo, cómo reparar, este, o cómo hacer un mueble, o reparar, no sé, este, una reparación eléctrica. O sea, le llamaba al vecino que sabía, o algún pariente, o buscaba en algún libro, sí. o algún Y eso, que me iba a llevar? Tiempo. Claro. Tiempo. Como Laura, que dice, Entonces, Google, espera. Claro, hoy ¿No? Entonces <risa> digo, bueno, espera que anoto. Entonces tiene huevos, entonces la, la torta de brownie tiene chocolate. Bueno, y eso cuánto tiempo me lleva. ¿Qué haces hoy si yo te digo, necesito la receta del brownie? A cualquiera de mis hijos, o a vos, a cualquiera. ¿Qué, qué haces hoy si te pido una receta del brownie? ¿Cómo se hace un mueble? ¿Qué hacen, generan sí. la gente? Claro, como dice Laura, es verdad. Metemos en Google, el brownie, no sé qué. Ti, ti, ti, le hago una copia. Una copia de pantalla te lo mando por WhatsApp. Exacto. Entonces lo que hacemos es ir directamente a, a digamos, a la nube donde está esta información, que si ¿dónde está? ¿La puedo tocar? No. No puedo tocar la información. Digamos, es como que eh, puedo acceder a la nube de cloud, al World Wide Web, o este espacio sí. de información, y si yo te digo... Eh, te la mando por celular, la conexión entre mi celular y el tuyo no es percibible a mis sentidos. Pero se transmite la información, ¿sí? Entonces, sí. en distintas dimensiones de espacio temporales, la información sí, eh, se puede enviar y recibir, básicamente, pero no es percibible a nuestros sentidos. Pero en algún lado está y en algún lado está esta información que va y viene. Y si yo te la mando ya, está en Japón, en 12, menos de dos segundos la tenés ya, alguien que está en Japón la recibe. Entonces, ¿en dónde está? Entonces, claro. si yo voy a nivel subatómico, la partícula onda de información, justamente por resonancia, por vibración, por frecuencia, yo puedo acceder a una frecuencia entrando en esa frecuencia de información llamándote por este número del celular, ¿sí? Entonces accedo a la receta del brownie por código, por frecuencias... Eh, por, sí, por, por eh, lo que nosotros llamamos internet. Entonces voy a navegar esa información, la voy a googlear, la voy a buscar y voy a acceder muchísimo más rápido que 20 años antes. Pero, oh sorpresa, esto que pasa a nivel tecnológico, de tener más acceso más rápido a la información, está pasando a nivel neurológico. Entonces ¿Qué significa? lo que está... Que nuestra neurología es capaz de percibir información... Uh -huh. Más velozmente que antes. Ok, Entonces, muy Entonces, niveles inconscientes nuestros que están percibiendo, enviando y recibiendo información, están haciéndolo más velozmente. Estamos en una apertura temporal, el fin de ciclo solar de 25.000 años, dice Garnier, en donde hay un efecto de aceleración en el universo y hay un acceso más veloz desde nuestra neurología, para conectar con la información que tenemos disponible, como en una gran memoria, que no podemos ver, tocar, sentir, pero está. Claro. Entonces, lo que se va a acelerar, continuando con la ley de relatividad del observador, es eh, la sensación de que el tiempo pasa más rápido, porque en realidad lo que se modificó fue el observador, que recibe, envía y emite y observa información en el espacio-tiempo. ¿sí? Eso claro. sería lo relativo. Entonces, si alguien te va a ver, por ejemplo, porque dice, me súper interesó esta charla y quiero eh, ahondar un poco más, quiero llamarla Mali, que es, bueno, María Laura, Mali para los conocidos, para los amigos, eh, ¿cómo, ¿en qué consiste? ¿Vos le explicás o le enseñás que incorpore técnicas para que esa persona aprenda a conectarse con su doble cuántico? ¿O cómo sería? Como bueno, el esto que... si alguien... Ah, primero hay que explicar qué es el doble cuántico. Bueno, a ver, vamos a seguir con esto, que yo me la pasé los últimos siete años, desde cuando empecé a enseñar esto, tratando de simplificar lo complejo a lo más simple. Uh -huh. Si seguimos con la receta del brownie, sí. eh, a ver, yo le explico todo esto a la gente en la manera más sencilla posible, en el idioma más cotidiano posible, para que una teoría científica la puedan aplicar en el día a día. Eso claro. es lo que yo hago. De esta misma manera que te lo estoy explicando vos. Pero entonces ahí la persona casi siempre viene con algo per personal, particular, a una sesión individual o toma el curso que tengo subido a internet, que es el del doble cuántico, también tengo uno de abundancia, otro de inteligencia emocional, pero siempre desde el paradigma del desdoblamiento. Perfecto. ¿sí? Entonces viene y me dice, ay no sé, porque me aburro en mi trabajo, no me gusta más, me quedé sin trabajo, quiero conseguir uno nuevo... Entonces yo le digo, lo que querés conseguir es trabajo <risa> o querés recursos para tu supervivencia básica o, y querés tener una actividad que te apasione y te guste vivir de eso que te apasiona.